Se conoce que en 2017 se han desperdiciado 1,25 millones de toneladas de alimentos en un mundo donde la muerte por hambruna es todavía la causa de la muerte de 8.500 niños al día, mientras que 2.000 millones de personas sufren obesidad. ¿Y nosotros, desde la informática, qué estamos haciendo para mejorar la situación?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 ¿Cuánto has reducido tu consumo?